...cifras y el signo zodiacal, mucha suerte, aquí está el resultado ganador, 0, 4, 3, 0 del signo acuario, verifiquemos entonces el resultado ganador, 0, 4, 3, 0 del signo acuario...